Hola, chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. Vamos a proseguir donde nos quedamos en el vídeo anterior. Recordar que estuvimos en el modo de edición viendo el menú de Mesh o Maya, ¿vale? En este menú estuvimos viendo todas estas opciones hasta llegar a Separate, ¿vale? Y la siguiente opción con la que vamos a comenzar en el vídeo de hoy. Es bisect. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. En el vídeo anterior, no en el vídeo anterior, en un vídeo anterior, cuando os estuve explicando el funcionamiento de esta herramienta, vine a decir algo así como que bisect venía a traducirse como biseccionar. ¿Vale? En un alarde de soy el tío que más inglés sabe del mundo mundial. Bueno, pues no tengo ni papa de inglés, eh, por lo que se ve porque la traducción no es correcta. Vale, bisect se traduce como bisecar. Bisecar es dividir en partes iguales, en dos partes iguales. Bien, como esta herramienta ya la vimos en un eh, vídeo anterior, voy a pasar sobre ella y me voy a centrar en Knife Project. Life Project es una herramienta que nos va a permitir realizar un corte sobre uno o varios objetos utilizando un objeto alternativo. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bien. Me voy a ir al modo de objeto. Voy a crear un círculo. Lo voy a mover en el eje Y. ¿Vale? Y lo voy a rotar en el eje X 90 grados. ¿Vale? Bien, Knife Project es una herramienta que tiene en consideración el modo en el que estamos eh, viendo la escena a la hora de realizar la proyección del corte, ¿vale? Por lo tanto, eh, tenéis que tener eh, cuidado con esto. Yo me, Para hacer el corte, para mostraros el ejemplo, me voy a poner en una vista ortogonal frontal, ¿vale? Y voy a hacer un poco más pequeño este círculo. Si recordáis, cuando os estuve hablando sobre la herramienta cuchillo o Knife, eh, os, os indicaba que no podíamos realizar un corte en mitad de una cara así por las buenas, sino que la geometría tenía que estar, ese corte en mitad de la cara tenía que estar unido con el resto de las aristas que contiene la geometría. ¿vale? Aquí va a ocurrir lo mismo, yo voy a realizar ahora un corte sobre una cara ¿vale? y... Blender, en, eh, a la hora de asumir ese corte, va a unir el, el, la nueva cara que estamos generando con un par de aristas o con una arista con las que necesite. ¿vale? Bien, ¿cómo, realizamos, eh, ¿cómo utilizamos esta herramienta? Primero tenemos que seleccionar el objeto o los objetos sobre los que queremos proyectar el corte. En este caso el Q. ¿vale? A continuación, esto en modo de objeto. A continuación nos tenemos que ir al modo de edición. Bien, y ahora en el modo de edición tengo que seleccionar el círculo, pero para seleccionar el círculo yo lo hago aquí en, en el Outliner, ¿vale? Selecciono el círculo, veis que se ha marcado y ahora me vengo a Maya y pincho sobre la opción Knife Project. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha generado las aristas tal y como os he comentado. Si yo salgo de la vista en perspectiva, o sea, de la vista ortogonal, y me pongo en perspectiva, veis que ya ha generado una cara nueva con el, eh, la geometría que hemos utilizado para realizar el corte, ¿vale? y la ha unido con un par de aristas. En principio, esta geometría va a tener el mismo número de vértices que tenía la geometría original, pero es probable, dependiendo de cómo tengamos puesta la vista o de otros factores, pues que haya más vértices o menos vértices, ¿vale? Menos no creo, más sí, ¿vale? Bien, otra cosa que a tener en cuenta es que eh, esa proyección, como veis, no ha atravesado la geometría. Simplemente se ha proyectado en la cara que teníamos puesta. ¿vale? Si lo que queremos es que la proyección atraviese la geometría, tendríamos que ir aquí al panel de la última acción realizada y tendríamos que marcar esta opción de cut through. ¿vale? Pero cuidado, que nos hemos salido de la vista en perspectiva. Y cualquier modificación que realice, o sea, de la vista ortogonal, y cualquier modificación que yo realice ahora va a modificar el corte. Así que vamos a volver a la vista ortogonal frontal. Y le voy a dar a Cut Through. ¿vale? Ahora salgo y fijaros, ha proyectado el corte hasta la parte trasera. Ha atravesado toda la geometría. ¿De acuerdo? Bien, voy a deshacer. Porque al principio os estaba indicando que... Podríamos realizar el corte con varios objetos, así que me voy a ir al modo de objeto, voy a tomar este cubo y lo voy a duplicar, lo voy a mover en el eje y oye y lo voy a volver a duplicar y lo voy a volver a mover en el eje y oye, vale. Ahora vuelvo, selecciono mis tres objetos, vale, paso al modo Edición y veis que mis tres objetos están ahí seleccionados, son objetos diferentes, ¿de acuerdo? No es un objeto con una malla que contiene los datos de, de tres cubos, o sea, son tres cubos independientes. Me voy a la vista ortogonal frontal y selecciono mi círculo y ahora vengo a malla y knife project. Como tengo el cut through por defecto, que me está recordando de la ocasión anterior, ha proyectado el corte sobre las tres geometrías, ¿vale? Las tres mallas. Bien, si no tuviera el cut-through marcado, recordar, vista ortogonal frontal, si no tuviera este cut-through cut through, eh, marcado, solo proyecta el corte en la cara principal, en la primera que tiene, ¿vale? Te voy a volver a dar. Bien. ¿Por qué me estoy entreteniendo en esto? Porque quiero que veáis una cosita. Mira, voy a deshacer. Me voy a ir al modo de objeto. Y ahora voy a seleccionar este cubo y este cubo. ¿Vale? Y me voy al modo de objeto. Y ahora me voy a volver a poner la vista en ortogonal frontal. Voy a volver a seleccionar mi círculo. Y voy a realizar un Knife Project. Con la opción Cut Through. ¿Qué pensáis que ha ocurrido? Ha cortado solo el primero. Y el segundo ha hecho de stopper, de, de, ha parado el corte hacia el tercero, ha cortado el primero o el tercero, ha cortado los tres. Bien, la realidad es que da igual que tengamos geometría no seleccionada entre medias, ¿vale? Porque el corte se va a realizar de la misma manera. Ha cortado el primero y el tercero, independientemente de que hubiera algo entre medias que pudiera pararlo. ¿Veis? así que bueno, tened en cuenta esto puede ser de interés o puede ser de utilidad ¿vale? con esto hemos visto ya esta herramienta, me he entretenido bastante en ella, voy a deshacer voy a quitar todo eso y me voy a quedar con el cubo bien y vamos a ir a la siguiente la siguiente opción de menú que es convex hull convex hull es una herramienta que lo que utiliza es. Eh, toma una nube de vértices o de puntos. Y sobre ellas monta una especie como de, de casco o de envolvente. ¿Vale? De caras. ¿De acuerdo? Esto a lo mejor, para que lo podáis ver. Si elimino este cubo. Vamos a poner a Susan por aquí. Entro en modo de edición. Selecciono todas las caras. Y lo que voy a hacer es eliminar solo las caras y se quedan las aristas. Bien, así de esta manera tenemos todos los vértices que conformaban a Susan eh, aquí en pantalla. He quitado todas las aristas y he quitado todas las caras. No era necesario, lo podría haber. Eh, os, os podría haber mostrado el ejemplo sin esto, pero quiero hacerlo de esta manera para que lo entendáis. Si yo eh, selecciono todo y le doy a convex hull, ¿vale? lo que realiza es esto. ¿vale? Esto eh, viene traducido al español como una envolvente convexa. Y lo que hace es, pues lo que os he comentado sobre una nube de vértices, eh, genera una envolvente convexa a todo esto eh, y rodea todos esos vértices y monta lo que son las caras es una herramienta que puede ser eh, de mucha utilidad cuando estamos compaginándola con la fotogrametría fotogrametría vale que es una, un proceso que consiste en ir generando geometrías a, a razón o a raíz de un montón de fotografías. ¿vale? Hay software sobre ello. Tú tomas, no sé, 300, 500 fotografías sobre un determinado objeto en determinadas posiciones y determinadas maneras. Y con un software especial se genera un un objeto en una aplicación 3D, que bien puede ser Blender, bien puede ser 3D Max, o puede ser Maya o cualquier otra, ¿vale? Bien, no voy a profundizar mucho más en eso, porque tampoco tengo mucha idea de cómo funciona exactamente esto, y no quiero tampoco llevaros a equivoco, ¿vale? De acuerdo, la siguiente herramienta, ya entramos a Size y Snap to Symmetry. To Symmetry. ¿Vale? Eh, con esta herramienta, ya os comenté en el vídeo anterior, que tal cual viene traducida en el español, si lo tenéis esto en español puesto, esto viene como simetrizar, al igual que este literal de aquí en español viene como simetrizar, ¿vale? Pero realmente tienen funciones diferentes. En simetrizar, eh, lo que vamos a realizar es una simetría de forma rápida sobre una determinada geometría. No la confundáis con la opción Mirror, que lo que hacía era una selección de una zona simétrica, ¿vale? O, o generaba eh, un. volteaba el objeto, ¿vale? Le, le daba la vuelta como si fuera el reflejo en un espejo, ¿vale? Por eso os comentaba en el vídeo anterior que a lo mejor su funcionalidad era eh, mejor traducida como reflejar, más que como simetrizar. Pero bueno, ahí queda. Lo que voy a hacer, lo primero de todo, es eliminar este objeto. Y, y vamos a crear un cubo, por ejemplo, lo voy a subdividir, vale, y ahora me voy a poner en una vista frontal, en perspectiva, entonces lo que vamos a hacer es girarlo un poquito, en Z, así, y lo que voy a hacer es tomar este vértice de aquí. Y lo vamos a poner así. ¿vale? Bien. Lo voy a mover un poquito en X. No, pero quiero mover toda la geometría. Lo vamos a poner tal que hay. Vale. Bien. Ahora, si yo tengo todo el objeto seleccionado vengo aquí a malla y le doy a simetrizar, fijaros que ha tomado en consideración eh, como eh, el, el cursor 3D, el punto del cursor 3D, vale, y está teniendo en consideración eh, qué parte va a simetrizar, vale, la parte del eje de la zona negativa del eje X la va a simetrizar en la parte positiva del eje x. El eje x, recordar, es el rojo, ¿vale? La parte negativa es lo que queda a la izquierda de la pantalla y la parte positiva a la derecha. Si yo aquí esto lo invierto y digo que tome en consideración la parte positiva, ¿vale? Toma la otra parte. ¿Qué está haciendo esta herramienta? Bien, esta herramienta lo que realiza es un corte en la malla, ¿vale? Utilizando el punto de pivote del objeto. Y lo reproduce reflejando la simetría, la geometría, en el lado contrario. ¿vale? Como habéis visto, en, la, eh, en el panel de la última acción realizada podemos parametrizar cómo queremos que se realice esa simetría. Si la queremos que se haga sobre, eh, teniendo en consideración el eje X, Y o Z y eh, la parte positiva y la parte negativa para ver qué es lo que va a simetrizar Al realizar esta, esta copia, se copia todos los datos de malla. Eso implica texturas eh, y cualquier otro eh, parámetro que tengamos, eh, materiales, cualquier otra cosa que tengamos puesta en nuestro objeto. ¿vale? Y bueno, pues eh, si no utilizamos adecuadamente esta herramienta, pueden ocurrir non-manifolds, que eran geometrías imposibles. ¿vale? Esas, por ejemplo, eh, caras ocultas pueden ocurrir, aristas con, con tres caras conectadas, vale cosas así ahora eh, yo solo por verificar voy a poner los rayos X para ver que no me ha generado caras, voy a ponerme en modo de cara para ver los puntitos voy a quitar la selección y voy a mirar que no me haya generado caras entre medias, vale, que veo que no, que no las hay Con lo cual, ahí está vale, esto es una manera de poder realizar una simetría de forma muy rápida ¿vale? voy a pasar a explicaros la siguiente herramienta, que es Snap to symmetry, ¿vale? que es adherir a la simetría. Realmente en español esto lo han traducido como forzar simetría. Y lo que permite realizar esta simetría es un ajuste de los vértices de una malla ¿vale? sobre la parte equivalente reflejada. Es decir, digamos que en, una, en un objeto que está ya simetrizado, que tiene su parte supongamos derecha, y la izquierda sean iguales, ¿vale? Si hay ligeras variaciones de algún vértice que se ha desplazado un poquitín o alguna cosa, ¿vale? Con forzar simetría lo que vamos a conseguir es que esos vértices se vuelvan a simetrizar, ¿de acuerdo? Para ver esto, lo que voy a hacer es entrar en modo de vértices, voy a coger este vértice y lo voy a apartar un poquitín, ¿vale? Bien, fijaros que es toda la pieza simétrica salvo ese vértice de aquí. Bien, voy a seleccionar toda la geometría. Voy a ir a Maya, le voy a decir Snap to Symmetry y aquí abajo me dice que hay dos que han fallado. Bien, con el panel de la última acción realizada yo puedo tiene, tenemos aquí un Threshold vale y lo puedo ampliar y al ampliar, fijaros lo que ha ocurrido. Me ha ubicado de forma simétrica los dos vértices. Este lo ha subido un poquitín y este lo ha bajado un poquitín. Es decir, que trata de hacer de una forma suavizada esa simetría, ¿vale? Y aquí yo puedo parametrizar cómo quiero que sea, si quiero que sea más hacia cómo lo tenía eh, desfasado el vértice o más a cómo estaba originalmente en la malla, ¿vale? Bien, y nuevamente la dirección en la que se va a eh, tiene que considerar la simetría, ¿vale? Como en el caso anterior, de Dónde voy a partir y hacia dónde voy a llegar. ¿vale? Bien, Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Os voy a explicar en el próximo vídeo ya las opciones que quedan. ¿vale? Actualmente me encuentro traduciendo esto en el manual de Blender. Tengo traducido hasta aquí el Show Height. Incluso creo que el Clean Up también lo he traducido. Y me queda solo la parte de Delete. ¿vale? Eh, en cuanto tenga todo eso traducido... Eh, generaré un nuevo vídeo y proseguimos vale así que nada chicas chicos se pueden portaros bien